Calendario de Pagos para Beneficiarios de Becas Benito Juárez 2022 Sobre la Beca Universal Benito Juárez, para estudiantes de educación media superior, el primer apoyo corresponderá a los bimestres febrero-marzo y abril-mayo, en el que se entregarán a las y los beneficiarios $3,360 pesos a partir de la segunda semana de febrero. Enero no se contempla por ser periodo vacacional. El bimestre junio y julio se pagará a partir de la tercera semana de julio para quienes reciben depósito a cuenta, y a partir de la cuarta semana de julio a quienes reciben el apoyo por operativo en campo. El monto otorgado será de $1,680. pesos. En agosto no se entrega beca por ser periodo vacacional. El apoyo de los últimos dos bimestres del año, septiembre-octubre y noviembre-diciembre, que corresponde a 3.360 pesos, se entregará a partir de la segunda y tercera semana de noviembre, para pago en depósito a cuenta y operativo en campo, respectivamente.